Vamos a resolver este ejercicio en el que nos, di, nos dan una recta y una circunferencia c, eh, c y nos piden hallar las circunferencias de radio R que nos lo dan aquí en magnitud que enlazan ambas. Vale, es un ejercicio sencillo de dos elementos, una recta y una circunferencia eh, y ahí tengo que hallar las tangentes sabiendo el radio Para esto eh, vamos a ir elemento por elemento eh, sabemos que todos los centros de circunferencias que sean tangentes a la recta R pero con este radio estarán situados esos centros en paralelas a la recta R a distancia R precisamente pues vamos a trazar esas dos paralelas hay una por encima de R y otra por debajo de R nos alineamos con la recta R por cualquier punto vamos a trazar una perpendicular. Vamos a llevarlo aquí. Trazo la perpendicular. Y sobre esa perpendicular vamos a llevar la medida de R que tomemos con el compás. Esto es R. Voy entonces con el compás a tomar la medida del radio. Y esa medida del radio la voy a llevar centrando en este punto, arriba y abajo. Ahora ya puedo trazar las paralelas con la escuadra y el cartabón. Me alineo con R y trazo una paralela y otra paralela. Yo sé que todos los centros de circunferencias cuyo radio sea R y que sean tangentes a esta recta R, esos centros o están aquí, en esta paralela o están aquí. ¿vale? De la misma manera, cuando tengo eh, una circunferencia eh, al, en, en esta circunferencia, eh, las circunferencias de radio R que sean tangentes a esta circunferencia estarán en otra circunferencia concéntrica de radio, la de la propia circunferencia más R por fuera o menos R Interior, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es eh, trazar eh, esa, esas dos circunferencias. Aquí vamos a tener un problema, que es que eh, no sabemos, no nos dan el centro de esta circunferencia. Así que lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es hallarlo para estar seguros dónde está ese centro y luego poder trazar las concéntricas. ¿Cómo? Mediante mediatrices si yo tomo tres puntos cualquiera de esta circunferencia y ya tengo aquí uno, aquí otro y voy a tra trazar un tercero el que quiera no voy Yo sé que todos los centros de circunferencias que pasen por este punto y este punto estarán en su mediatriz y los que pasen por este punto y este punto estarán en su mediatriz, así que donde se corten las dos mediatrices es seguro que voy a hallar el radio. Bien, pues entonces tomo el compás con radio arbitrario, en este caso el radio lo voy a coger hasta el siguiente punto, voy a trazar un arco Y desde el otro punto con el mismo radio voy a trazar otro arco pero sin mover el radio, acordar que el radio ahora tiene que ser el mismo para las dos Esos dos puntos me están dando puntos de la mediatriz, así que hago pasar una recta por ambos y esa será la mediatriz. Repito con dos puntos más, estos dos por ejemplo, tomo el compás, me voy a uno de estos puntos y trazo una circunferencia con radio cualquiera, voy a mantener en principio el mismo, el mismo radio y desde el otro punto, desde este de aquí, trazo otro arco con, en este caso, el mismo radio Bien, pues este punto y este punto son de la mediatriz de, estos, de este segmento, así que alineo este punto con este y ya tengo la otra mediatriz. Bien, pues este punto aquí tiene que ser el centro de la circunferencia, así que ahora sí ya puedo trazar circunferencias concéntricas. ¿Cómo? Tomo el compás, tomo la distancia de R, tomo la distancia de R, Y me aseguro que tenga, sí, es igual que el otro Y sobre, voy a aprovechar este mismo radio vale Para hacer la suma del radio inicial más R Pues entro en este punto de aquí Y obtengo, voy a marcarlo más en un color Para que luego lo pueda ver bien fijaros que si este es el centro y el radio es la inicial más r ya estaré dibujando aquí una circunferencia concéntrica a la inicial con el mismo centro pero su radio es este más r. Si hiciera radio menos r me va a dar una circunferencia muy pequeñita que no, no, ni la voy a poder trazar que además no se corta con ninguna de estas paralelas así que no va a ser solución. Así que voy a mover para centrar el compás en el centro, voy a poner ya el color original, voy a ajustar el radio hasta ese radio que acabo de hallar que es el inicial más R y entonces trazo la circunferencia en la que deberían estar todos los centros de circunferencia tangentes a esta pero con radio R. Realmente solo me va a interesar los puntos en el que corte a las paralelas que he trazado en el primer, en el primer paso. A, la, a esta paralela no la va a cortar pero a esta sí. Así que dibujo y en el otro lado también voy a tener una posible solución. Voy a dibujar también aquí. Vale. Resulta que ya tengo un posible centro aquí, es un centro una circunferencia que será tangente a R y también tangente a esta circunferencia y otra aquí. Lo que pasa es que he de alargar más esta, esta línea. Lo voy a hacer eh, prolongando esta línea que tengo ya dibujada. A ver si me deja. Vale, Verlo. Ahí le vale, la prolongado y ahora sí ya tengo ese punto. Voy a necesitar, me parece también, prolongar esta línea R para que me dé un punto concreto. Bien, ya tengo los dos centros posibles por una parte voy a tener este centro de aquí O1 y este otro centro de aquí O2, pero acordaros que cuando trazo tangentes he de hallar los puntos de tangencia antes de dibujar las circunferencias y para eso tengo que tener claro que una recta y una circunferencia tangente el punto de tangencia está en la perpendicular a la recta trazada por el centro de la circunferencia así que voy a hallar primero los puntos de tangencia trazando perpendiculares a la recta por los centros que acabo de hallar este de ahí sería un punto de tangencia de la circunferencia de centro 2, sub 1 radio R y tangente a la recta R y este otro de aquí perpendicular a la recta polo sub 2. De, no está bien alineado. Ahí. Este otro de aquí será punto de tangencia de una circunferencia radio o sub 2 y tangente a la recta R con radio R mayúscula. Tengo que hallar también los puntos de tangencia con la circunferencia y para eso... Tenemos que saber que dos circunferencias tangentes, los puntos de tangencia están en la línea que une los centros Así que voy a trazar esa línea que une el centro O sub 2 con el centro de la circunferencia inicial Pues el punto de tangencia estará aquí Y voy a trazar una línea que une O sub 1 con el centro de la circunferencia, de la circunferencia inicial Pues este este punto de aquí será el punto de tangencia que busco. Ahora ya puedo trazar las soluciones, pero solo ahora cuando ya he hallado los puntos de tangencia. Así que muevo el compás hasta O2, ajusto y compruebo que es tangente a ambas y en ese momento dibujo. De la misma manera. Muevo hasta O sub 1, compruebo que es tangente a ambas y en ese momento dibujo. Bien, esto es todo. Espero poderos haber ayudado. Cualquier duda me preguntáis. Vale, muchas gracias.